En la pista, María Andrés Gamboa montando en Concuesto de la Liga Ecuestre de Bogotá. agosto 20 del 2022, recorrido ese empate a uh, Concorrente. ¡Venga, papá! ¡Venga, María! Tiempo por María Andrés Gamboa de Compost. A la pista de posada de por problemas a la de